amigos de este programa durante mucho tiempo me decía fuera del aire que si se me preguntó que si se hacían rifas como es cuando era diputado pero no tenemos esa suerte no hay nada que no hay diputado para eh, eso. mi querido compañero y amigo juan compres aquí compañero del programa mientras tanto ¿no? eh, Omar, qué placer tenerte aquí. Buenas y, tardes, buenas tardes. Ante todos estos acontecimientos que se presentan en el país, ¿cuál es la panorámica? Permíteme, la permíteme saludar a los amigos televidentes que hace mucho tiempo, Marco, usted no, no me invitaba a estar por aquí, entonces no había tenido el, el placer y el honor de saludar a a nuestra fanaticada sí, sí. Som, porque viernes, fueron porque fueron, rato me fueron muchos años viniendo tres cuatro veces al año no siempre a, a tener contacto con, lo, con los amigos televidentes mira mira Omar, definitivamente el panorama está muy convulso ¿no? esa situación de ese niño de ayer de, te digo que, que cuando yo supe esa noticia, lo supe en, la, en las redes por un comunicador de Santiago, amigo mío que el, el hecho ocurrió frente a la casa de él. ¿Cómo va a ser? Sí, sí, él vive en una segunda planta ahí mismo, en o las sea carreras. Que vio todo. En la, cuando él bajó que vio eso, y a mí me transmitió, no, como consternó a todo a todo el país. Porque vi vi el jefe de la policía visitando él a la lo familia. Visitó, es chévere. una, es, un, es una buena actitud. Es ¿no? una buena actitud. Y, no y un, y un, y, un buen, y un buen gesto, como debe ser. Claro. Pero el, el problema es que con la policía es una situación que se da es que no saben de resolución de conflicto, ¿no? no saben enfrentar la situación, a menos que no sea con violencia. Con violencia sí. es una, y parece ser, porque como uno dice una cosa, dice la otra. Parece ser que el papá del niño parece que, era, que era, es medio violento. Pero, también. No Pero bien, exacto, no para eso es que deben prepararse, claro, ¿eh? precisamente para ese tipo de situación. Usted encuentra a una persona que es violento, bueno, pues usted, usted, como... usted no puede pagar con violencia, porque no. entonces la cosa no termina bien, que parece que fue lo que sucedió ayer muy muy lamentable un niño un niño con mucho futuro sí, un te, te niño con en segundo bachillerato. Eh, sí, con, con, con 12 años, 12 segundo años, de bachillerato. Segundo bachillerato. Yo entré de 15 años a primera primero de sí, bachillerato. Sí, sí, o sea, hay muchachos que participaban en las olimpiadas de matemáticas, sí, ese sí, tipo de cosas. Sí. Muy lamentable, un hecho muy deslenable que ojalá que eso no se vuelva a presentar en este país. Pero para eso hay que tomar medidas. En, en la policía bueno, lo que se habla de una reforma policial que eso está, eso llega. Eso está como, gobierno, como en porque hay que decirlo todos los gobiernos han hecho sus intentos y no han podido dar pie con bolo la policía es una, una una institución anacrónica de verdad, y lo que usted hablaba ahorita de, de, de, de el trato a la delincuencia eh, como le están dando para abajo a, sí. a, a los y ellos a, a creen que los con eso y que se va a acabar la delincuencia y, y está, están muertos de risa pero ahí se dan una serie de situaciones cuando cuando se orienta de que hay que acabar con la delincuencia dándole para abajo sí. eso no eso no, no es así eso no, así. no es así es, ¿Y eso se eso una, se combate, se combate aquí siendo general le cortó las piernas a más de 100 no, personas. Y, ¿Y qué pasó? Y, y, y, ¿Ahora y, que hay y, delincuencia, y disminuyó, disminuyó por un momento, pero por supuesto la cosa sigue igualita. Entonces, ¿cuál es, cuál es el, el precedente de eso? No tiene, no tiene sentido. Este, yo soy de, de, de los que creo que la policía debe revisarse, debe hacerse una reforma policial que, que conlleve a la creación de una nueva policía, pero que sea profesionalizada, ¿no? que sea profesional porque así así no hay tiene sentido dicen dicen que el que el policía que fue que disparó porque ahora me dice que fue que se embrujó con el papá también eso sí. habría que ver eh, de origen haitiano de origen haitiano de origen haitiano ah, no cuando yo vi que le tomaron la foto en medio del lado de lado me dio me dio como una salsa, sí. cierta sensación pero todo ese tipo de cosas debe debe perverse, no hay una situación muy muy tremenda en ese sentido Mira, lo otro, lo otro es sobre, sobre la, famo la famosa ley de trata y de refugiados. Yo soy de los que creo, amigo Omar, y amigos televidentes, que esta intencionalidad de la presidencia busca diferentes objetivos. ¡Joder! Sí, porque uno viendo así per se la situación no puede pensar que sean tan ingenuos y con, como, tan, como tan falta de tacto. Todo lo que se ha hecho se ha hecho adrede. ¿Cómo? Adrede, claro. Pero el gobierno y todo, esa y todo reacción que hubo sale perdiendo. Parece que per, per, eh, hubo premeditación con todo eso. Parece ser que hay mucho compromiso con sectores externos, con Naciones Unidas, con el gobierno de Estados, de Estados Unidos. ¿Usted cree que esa visita de la de la jefa del comando no, esa sur a eso. y la otra doña lara también, de laura richardson la primera mujer que ocupa si sí, este. la primera usted, mujer, usted, sí. usted usted ha llegado a pensar lo que es el cargo del comando sur no, de Estados eso, Unidos todo el poder. es un asunto altamente poderoso tiene un presupuesto multiplicado por 10 de, de, de, de república, república dominicana de Montana, sí, es o sea que tiene tentáculos por todos los lados y esa vino fue de manera expresa que yo creo ya no es un asunto personal que en el fondo hay, hay algo de chantaje de por medio de no, chantaje, se, se ve claro el chantaje cosa, porque no es verdad que con la posición que tuvo el presidente en, en el CELAP. Y en la posición que tuvo también en, en, Los, en, Ángeles en, Ángeles en, también. en Los Ángeles, eh, que no quiso firmar, lo, lo elogiamos todos, todo el eh, no quiso firmar un, un documento que hablaba de refugiados y precisamente el argumento fue de que po podía comprometer a la República Dominicana pero diciendo, lo que tenía que, lo que, si tenía que el hacer. Gobierno, sí. Que eso se inició con Leónel Fernández. No no, eh, mira, es mentira, pero no tiene nada que ver. Es mentira, no tiene nada ¿no? que ver. Porque un error que haya cometido Leonel Fernández hace 20 años, usted no puede venir a justificar una barbaridad, no, una barra barrabasada. Él, no una barra barrabasada. Al contrario, yo creo que te contaba una anécdota un día que nos juntamos. Leonel tiene, tiene una amiga que es frontal contra él. Que se llama Consuelo, Consuelo. de, Consuelo, de Consuelo defiende al presidente Leonel Fernández en el sentido de que recibió mucha presión para que creara eh, eh, centro, los, los, los centro, de centro de refugiados en la frontera, y Leonel no accedió nunca, y accedió a crear el CEFRON como, como mecanismo de, de preservar la, la frontera, que eso ha cumplido su efecto a media, a media porque claro. todo para indicar no, que no, eso, hay hay eso se ha ido, se no, ha ido de, de, de, de las manos claro, también, claro. pero nunca accedió a eso. Y si fuera verdad... Pero en algún caso, y yo si no sé fuera verdad... Recuerda, de una eh, haitiana que agarrar o sea, de una guagua primero, uh -huh. con 28 ilegales haitianos, que cruzaron 13 chequeos y en el 14 fue que la agarraron. Parece que dieron ahí, ahí. no dieron Ahí no habían dado ahí, nada. Ahí no habían dado nada. Entonces, una que la deportaron hoy y ya en la tarde había cruzado. Sí, sí, sí, es que esa, es que así. Y hoy oh, y otro que van y lo agarran, donde yo vivo, en un edificio que yo vivo en la capital a las 6 de la mañana agarraron dos, dos haitianos que trabaja que trabajan ahí y cuando se lo, se lo cuando se lo llevaban eh, a, la, a los 45 minutos ya estaban atrás claro, dos mil pesos cada uno dieron pesos, sí, o sea, es, es, un, es un es un problema mayúsculo no eh, eh, todo, todo esta parafernalia que tenemos que tenemos en ese sentido entonces yo soy de los que creo y de mayor soy de los que quiero de los que quiero que reintroduzcan la ley cómo claro ¿cómo claro porque estoy consciente de que en, este, en estos, estos últimos 15 días, ese gobierno con Abinader a la cabeza debe, debe haber perdido no menos, no menos de 5 6 o 7 puntos. Yo creo porque, que... oye, oye, oye, la, la repulsa ha sido total. Total. haciendo una llamadita breve. Total. Lo, lo, idea, lo ideal sería que nosotros desarrollemos las ideas Buena. y después pregunten, porque imagínate. Buena. Buena. Sí. Yo le escucho. No, no habla. Va, va, va vale. Pues sí, te, te, te decía que estoy de acuerdo con que la reintroduzca. Ah, porque porque se, ha que... se ha perdido cinco puntos allá. No da tiempo en estos 45 días de seguirle dando piña a todo lo que da a esa situación. Y, y, que, con... la, y que la reintroduzcan para que la conozcan en las cámaras. A ver qué senador se atreve a votar por una defensa así. A ver qué diputado se atreve a votar por una defensa así. Que tendrá la repulsa total de, to, de toda la población, buenas definitivamente. No, buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. Ah, pero se están cayendo. ¿Qué es lo que está pasando? Tienen que hablar. Cuidado, cuidado se le están cogiendo miedo a la cara fea mía, porque contigo, contigo, como que se <risa> <atreven. risa> Una cara de... Oye, oye. Bueno, tenía doliente el muerto. ¿no? Tenía doliente el muerto. No, <risa> Yo creo que por eso que no viene solo, que viene acompañado. Pues sí, de, definitivamente parece ser que el Pero gobierno central así, quiere desviar la atención aún así, por H por H. Querido licenciado, hay quienes dicen, analistas del acontecer político, incluso uno muy cercano al PLD, Felipe Ciprián, que aún así se le hace difícil a la oposición derrotar Luis Abinader. Sí, pues está muy bien. Eso está muy bien. Lo que pasa Pero él es, que, él es contrario a Luis Abinader y dice, y dice. Yo no creo que sea tan contrario. Sí. ya Él hace mucho que... El, ha, ha, variado. que ha variado su posición y como que como que ha aterrizado, muy, aterrizado. Muy, muy, muy bien. Pero no hay problema, es un asunto que se respeta, ¿no? no se claro, respeta. Claro. La contienda viene ya dentro de 14 meses, vamos a estar votando, ¿no? En, o sea, usted... Tiene 14, dentro creencia, de 14 meses vamos a estar votando ya para el nivel usted presidencial. Tiene la creencia de que ciertamente como se dice, Leonel Fernández, está en una posición ventajosa. Si, si fuera yo que lo dijera, no, no tuviera ningún tipo de sentido. Yo soy... ¿Y quién es que lo dice? Yo soy de los primeros 50 fundadores ¿no? de, la, de la fuerza del pueblo. Lo dicen los números y lo dice el pueblo. Buenas noches, vamos a ver si esta cae. Buenas. Bien, yo, gracias yo por hacer. Decir, esto es patológico, ya no <risa> Ah, gracias, gracias, igual amable Ah, bueno, pues amable, gracias, gracias Bueno, usted amable lo, lo saludó Usted lo conoce amable, ¿no? ¿no? yo no lo conozco Sí, sí, es un agrónomo ya, ya pensionado, pensionado. De, de, de fusta, de tradición Debe tener, debe tener alrededor de 50 años oh. de, de, de, de, de estando en el sector Para nosotros es un un, un, un estándar. Un Buenas noches Buenas Ven, yo creo que tú tienes problemas. Buenas noches. No, que no se está oyendo. No, no se está oyendo, no. No se va ah, a Dile que llame, que llame por el canal. Mira, dile que nos dé un momentito sí, de la, no, la, va, la llamada para no, no para nosotros que poder poder desarrollar. Mira, el, el escenario político eh, es, es muy especial. Y muy especial, Omar, porque tenemos un sistema de votación en este momento con un sistema de, de, de, de tripartito, ¿no? Tripartito. Antes era un, una de dos opciones, ahora son tres, con, con la agravante de que se ha venido conformando de manera arrítmica. De manera arrítmica, no le haga caso a la llamada, ahora vamos, vamos, a, terminar, vamos a terminar esta idea, para que analicemos el escenario. ¿no? Pues sí, de una, manera, de una manera, manera, manera atípica y arrítmica, porque terminamos una selección en el 2020 con un escenario muy específico. Yo le decía a mis amigos, cuando terminó ese proceso, que fue el 5 de julio no, del 2020. Un... La, las elecciones fueron, está nervioso, Deja, de... quédese con el teléfono sí. ahí. ¿Eh? El 5 de julio del 2020 fueron las elecciones. Sí. Yo decía que el 6 de julio el escenario era diferente. Porque... Pero había entre fuerzas, porque sí, la fuerza del pueblo y Leonel, que ha sido presidente sí, tres veces. Hubo una polarización, usted lo sabe que sí. Hubo una polarización, a grado tal hubo una, una polarización, que mi sobrino, parte de mis hermanos, mis familiares votaron por Luis Abinader. ¿Cómo lo hacen? De veras, de veras. ¿Y eso, y eso es lo que el PRM debe, debe ver. ¿Y usted cree que esa gente ahora no vota en otra ¿Que no Que no, pero ni que, ni que se lo pida Jesucristo. Le, le dicen a Jesucristo que lo ponga a hacer otra penitencia, no una cosa parecida. Pero, eh, Entonces, eh, oye, hay oye, ¿no? oye, cuál es lo importante. Que la valoración del día es puede, puede estar en más de un 100, como le dio a Danilo una vez, <risa> que en una le dio, le dio más, más de un 100, pues, fue, sumando los números. El asunto es que en estos dos años y medio, que se van a cumplir ahora el, el día 16, ¿cómo estamos hoy a 13? Pues bueno, dos años y medio. Es mucho lo que ha llovido, eh, amigo Omar. El PRM ganó con un 52.7%, en una situación muy especial, con una avalancha, con una repulsa de un partido, una polarización hasta decir ya. Yo estimo que de aquí a allá, con este desgobierno, desde mi punto de vista, respeto los criterios de los demás. Yo creo que debe haber bajado no, no menos de 15 puntos. ¿Cómo va a ser? Tal? Y las encuestas, las encuestas cuando se hacen con objetividad y cuando se la hacen a Palacio con objetividad, es lo que te dice que hay un virtual empate con una, con una situación de que como se proyecta este año, una situación en términos económicos que, que definitivamente pero que es eh, altamente que, preocupante eh, la oposición oh, está diezmada porque con todos los preso por corrupción especialmente del PLD y, y mire cómo se ha ido disminuyendo el PLD y ahora se dice que ya hay firmado un acuerdo para devolver miles de millones de pesos a Donald Guerrero, José Ramón Perata, el eso, otro y el otro y el otro. Eso Yo, es cierto. ¿Y en qué tú crees que afecta eso a la fuerza del pueblo? No, no. ¿Dónde está alguno de las fuerzas del pueblo que esté ahí? Pero si van a una segunda ¿dó, vuelta... ¿Dónde están? No, no, no, no, no. Definitivamente el escenario es ese siguiente. Hoy hay un virtual empate. Hay encuestas donde Leonel sale con dos y tres puntos encima. Hay otras encuestas donde Abinader sale con dos, tres puntos encima. Es encuesta, bueno, las, las que nos llegan a nosotros. Las que nos llegan a nosotros. Hay otras encuestas que te dan, que te dan la dipólito la un 57%. Abinader. No, un 47, un uh, él, él dio un 57%. Un 57%. Que si? que, dijo una, eh, no eh, una. Parece que ese día no le dieron la pastilla y entonces dijo que, dijo que tenía un 57%. Entonces, eh, lo bueno que a mí me gustó de la última encuesta de, de, de, de, de la Hipolitada, sí. de la encuesta de Hipolitada, es eh, que de partido a partido, de Fuerza del Pueblo a PLD, le dio un punto por encima a la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo va a ser? Digo yo, bueno, pues ya el tipo está cogiendo, está cogiendo el carril del lugar. Mira, eh, Omar, todo se proyecta de que aquí hay una va a haber una polarización entre la fuerza del pueblo y el y P y el PRM Pero que entonces, y que esto hoy que dicen que los peledeístas y que hoy por el odio que hay entre Leonel y Danilo votarían que hoy por Leonel y que hoy no Lionel, ¿Y que hoy? Si hoy, hoy es inminente una segunda vuelta. Pero ok, una okay, segunda vuelta. Okay. Los peledeístas por quién votaron? Las encuestas que nos llegan a nosotros de una segunda vuelta es que alrededor del 60% no votaría por la reelección. ¿Pero de quién? De los de, de la reelección de, de, de Abinader. En una segunda vuelta no votaría ¿La, la, la población a votante, la población. y te voy, a, te voy a hacer más profundo todavía, que de ahí vengo yo. Yo tuviera 40 años ahora mismo en el PLD, si me hubiera quedado ahí. Hace tres años que salí, duré 37 años. El 98, 99% de los PLDistas en una segunda vuelta votan por leonel fernández de que mira hay eso mira, que se dice que que es el odio se por y que danilo medina <risa> eh, josé ramón peralta eh, gonzalo, castillo. gonzalo castillo y los bur... y margarita y cuatro cuatro mira? margarita votaría por leonel tú puedes tú el... puedes estar seguro calladita es más creo que va a votar por leonel en una primera vuelta y no hablemos de eso <risa> No hablemos de eso para que pero no nos no, no, no, no, no vayamos de, de cabeza. Mira, eh, Omar, de aquí, de aquí a, julio que, comienza, a este julio, que comienza el proceso interno de elección de todos, de todos los candidatos de todos los partidos, usted verá grandes sorpresas. ¿Cómo cuáles? De aquí para allá. Como de allá Juárez. para acá, más para acá, más para allá. No te, no te voy a dar informaciones, pero pero por lo menos quien lleva quien lleva la de ganar en ese va y ven, de aquí para allá de allá para acá se llama la fuerza del pueblo que ya hoy todo el mundo lo reconoce como que es la fuerza política de oposición en este país lo de Abel eso pasó a ser una quimera hace mucho ¿Cómo? una quimera eso está estrellado como tú no te imaginas porque gente, yo a usted yo a usted le dije que ese proceso que no me recuerdo ahora cómo fue que le llamaron, eh, el proceso que culminó el 16 de octubre de ellos, ¿no? eh, que era para determinar quién tenía mayor popularidad, pero firmaron un acuerdo de que el que tuviera mayor popularidad iba a ser el candidato uh -huh. presidencial, porque conforme a la ley, ellos tienen que hacer su, formalmente su proceso, ¿no? sí. su proceso, por la forma que quieran hacerlo, ajá, ajá. Como, lo, como, lo, como, lo contempla, como lo contempla la ley. Ahora, de aquí a allá. Como va ese partido, definitivamente va, se, se está estra Entonces, estrayando es que, ¿qué completamente. Logro usted le reconoce a este gobierno? ¿No hay logro en, en el gobierno? ¿No hay nada que pueda exhibir positivamente? He, he dicho en otros programas que es un gobierno sin sello. ¿Cómo? ¿Cómo no, es eso sin no, sello? No tiene sello. ¿No, no se tiene sello. nada? No. Ah, que está continuando el metro de Leonel Fernández. Ah, que está continuando el hospital de aquí de Danilo bueno, Medina. Ah, que está, que, está con, que está con eso de Leonel Fernández. Leonel Fernández delineó, delineó ocho, ocho líneas. Si Leonel Fernández hubiera sido presidente, aquí hace rato tuviéramos las, ¿Y las ¿qué haría ocho Leonel líneas. Leonel Fernández, que fue presidente tres veces, ¿qué nuevo haría Leonel Fernández que ya ha sido presidente tres veces? Tú sabes que la, la experiencia es acumulativa. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de participar aquí, hace alrededor de tres años, cuatro años, que presentamos República Dominicana 2044. Mira, nosotros tenemos en la fuerza del pueblo, se hizo desde, desde Funglode, ¿no? Un levantamiento de todas las provincias, donde, donde cada provincia tiene cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez obras fundamentales para su desarrollo. Definitivamente, aquí la obra número uno aquí en que, te, que tenemos en la provincia de duarte ¿Cuál? presa sobre el río boba sí pero Leonel, cuando aspiraba en aquella ocasión, ofreció un aeropuerto aquí en Diatillo y nunca se hicieron los estudios del lugar. Y qué pasó, y no era viable en ese momento. No era viable, no. Y recuerda que estaba el aeropuerto de Cibao, todavía no se había hecho y se, se acordó por un asunto de conveniencia y a lo mejor también de pugilato porque nosotros competir yo con esa dicho, oligarquía si el, de Santiago yo sobre, he dicho sobre, y eso lo eso, que Leonel y el PLD como que no son muy amigos de Macorís porque en los gobiernos tanto de Danilo como de Leonel a excepción de Ceballos que fue ministro como que no le da mucha participación a ustedes porque Salcedo Sarcedo ha tenido hasta tres ministros no, tú y As, has tenido ministros. Ha tres En el gobierno de Balaguer. Eh, no, en el gobierno de León Negro. Tuvo dos, dos en un, en un mismo claro, momento, sí. sí. En Salcedo Y te doy toda la razón a ti, te doy toda la razón del mundo. Hemos sido echados, hacia soslayados, echados hacia un lado. El compañero León Fernández me, me visitó en mi casa hace, hace alrededor de tres años. Y en el discursito, como yo le digo a mis amigos de Agüita y Melao, que yo le tiré en mi casa. eso usted le eso fue una de las cosas que yo le dije. Y el presidente le voy a pedir dos cosas. Que cuando usted sea presidente, vuelva a esta casa que es suya. Porque yo quiero tener un presidente ya en función de mi casa. Y lo otro es que definitivamente la provincia de Duarte, en un gobierno suyo, usted debe tomarla en consideración. Porque nos hemos... Nos hemos Echado aquí más de 15 años sin ningún tipo bueno, de funcionario. Si sin ningún eso. tipo de funcionario. Mire, nosotros tenemos aquí la talla de fulanito, fulanito, fulanito, fulanito, fulanito perencejo. Y dijo uno que estaba ahí, usted también, usted, ¿Usted que yo también sí, podía sí. hacer a mí. Pero se lo, hice, se lo hice saber. Y se lo recalco cada vez que tenga que recalcárselo. Que es un compromiso tomar en cuenta esta, esta provincia. Ahora lo que va viene. ¿Por qué? A lo mejor si hubiese habido varios funcionarios de aquí, a lo mejor yo no hubiera sido diputado. Tú sabes lo difícil que es tú competir con un funcionario, ah, no, claro. con un funcionario claro. que... De, que Pero con lo todos los recursos del mundo. un funcionario de cierta categoría también? No, en ese tiempo no. Ahora, ahora que estamos ranqueados, es ahora. Eh, es ahora que estamos ranqueados. Ahora, antes, ahora no. an, an, antes no. Antes no, antes eh, no. Eh. Bueno, aquí tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas. Sí. sí. Dile que ah, quién, ¿con quién es que habla? Dile que con quién habla. No, es con usted, pues No, no, sin... que quién es él. Ah, que quién es usted, Pregúntele, eh, compré. Ya. Ya, el... ya, ya acordó. Sí. Dile que la barrabasada pero, y la burrundanga más grande cuando se habla de ese 97 a 3 No, pero eso pues, fue Danilo que lo dijo. Sí, no, da, Danilo pero... lo dijo. Entonces, no, no, déjame, déjame, déjame, déjame desarrollar este pero, asunto. Tú, tú comienzas con, con un asunto y, Ay, pero, y, y eh, comenzamos hablando de yuki y después terminamos hablando de no, es que batata fue, y cosas bueno, así. No, 97 a 3 no existió nunca. Sí, existió. Y te voy a decir un asunto. Oye, oye, oye, oye. Cuando Danilo dijo eso, que fue el 27 de febrero del 2013, sí, era yo era diputado, el único asambleísta, porque estábamos en la Asamblea Nacional, que se quedó sentado fui yo. Y, la, y yo lo ando buscando, coño, pero no, no, no aparece por ningún lado. Y dije, y por suerte, las contradicciones que tuvimos después no estaban. Si dice eso con las contradicciones que estamos yo me paro y le digo mentira suyo. ¿Pero y por qué? Eso es mentira, porque no existió nunca, es mentira. Pero nadie se lo ha Yo se lo desmiento, y lo he dicho en los programas por todos los lados. Un sinvergüenza con M mayúscula que se inventó ese asunto cuando arrancó... Por, por eh, sugerencia de sus asesores, eh, pul pulverizar noches. a Leonel Fernández. Llamada. Y ese señor que llamó, espérate la llamada, ese señor que llamó, no, yo, mamá, le no, ha puesto un millón a 50 mil pesos. No. Si me demuestra que ese que es asunto va pues bien, me, que es asunto. Vuelta, adelante, mi querido. Bueno, vamos a más. Yo lo remito por pues, San Francisco de Macorís, porque si sí. sí, cuando, sí, sí, cuando Leonel va a ser presidente, es que van a tomar en cuenta a San Francisco. Sí. Bueno, yo lo siento que lo claro, que está tomando en <risa> cuenta San Francisco? Estamos hablando de funcionarios. No de de funcionarios. Funcionario. Funcionario. Leonel, Leonel, Leonel es el que más ha hecho por esa provincia de Duarte. Construyó todas las carreteras que ha habido así por haber. Buena. Buenas, Buenas noches. Acompré. Que siga bien. soñando. Que soñar no cuesta nada. Bueno, diputado, miren. Miren. Miren mi. por aquí. Dile que Luis Abinader, Abinader soñó y llegó. <risa> <risa> ah, ah, buena. Ah, ah, no. Sí. Para que señora. Que te pero que está bien brudina ya que espere que espere que venga el 2024 a ver ¿Pero? a ver qué es lo bueno, que no, hay ve. hoy leonel es más presidente pero, a, que, esto es una encuesta el más, el y, esto, pres... y esto fue de sorpresa nadie sabía que usted venía y no, me, no mejor así, podía así mismo es, yo, yo siempre he llegado a la conclusión de que usted tiene muy buena audiencia p, prdmista no Buena, buena. Buenas noches. Sí. Donde se mata la vaca se desuella. Vamos a tener una encuesta ahora mismo. Ah, exactísimo. ¿Qué es lo que dice? Que donde se mata la vaca se desuella. ¿Pero qué, quieres, qué quiere decir con esto? El... No, ¿Bueno? pero en este, en, en, este, en este programa, encuesta, buena. en este programa. No van a la madre. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Les llamo desde Nueva York, por Luis Abinader. No, no, es no, no, no estamos haciendo encuestas bueno, pues, Llámame a mí, entonces por Lionel ¡Vamos aquí! ¡Aroba! ¡Sí! ¡Ven a bajar para que, su, que siga soñando! Y ¡No cuesta nada! ¿no? no hay problema ¿Qué ¿Qué en, en, mayo, en mayo de 2024 hablamos ¡Ay! Ese no es a... Ese es de la Junta eh... de Distrito, ese es barro Ese es peledeísta Pero bueno, pero bueno, vamos, vamos a desarrollar temas vean a... ese asunto Porque así... Así, así no tiene sentido. Mira ¿Para? ese, ese famoso 97 a 3 cuando lo anunció Danilo. como Porque es una barra basada. La gente Pero repite. No Repito, yo le yo momento. le he contestado todo el tiempo y lo he emplazado. Y, he y hemos discutido eso. Pero en, no se en, ha en... referido a eso. Ni tiene que referirse tampoco. Ni tiene que referirse para para importantizar una burrundanga. Eso no tiene sentido. Mira, el tiempo se encarga de poner cada cosa en su lugar. En síntesis, ¿tú sabes por qué viene 97 a 3? Sí. Porque es verdad que en esencia era 97 a 3. ¿A ¿Es verdad? Está confirmándolo? Es verdad, pero no era 97 para lavar y 3 para, para, para, para el Estado. 97 para el Que no era 97 para lavar ni para el Estado tampoco. ¿Y cómo era entonces? Nos, nosotros aprobamos eh, ese, ese proyecto en el 2009, creo que fue como en noviembre del 2009. Y fue bajo cierta presión de que el financiamiento, si no se aprobaba... No, no, no, no, no, no acepto <risa> llamada, no acepto <risa> llamada, ven, ven, ven para explicarte esto, para explicárselo al, al, al amigo que llamó. Eh, el precio de la onza Troy del oro estaba a 400 dólares, la onza Troy. Sí. Oye, se desató una escalada alcista que cuando llegamos al 2012 estaba rondando los 2.000 dólares. Cuando tú montas un, un negocio con un amigo, con, con otro empresa, que llame pero que no lo vamos a coger ahora, que me escuchen a mí, para que no sigan hablando burrundanga de 97 a 3, que eso no existe, eso no existe. Cuando llegamos al 2012, el, el precio del do, del, de la onza troy estaba a 2 mil dólares. Entonces mira cuál, cuál era la situación. El mismo contrato decía que la inversión se pagaba antes de distribuir beneficios. A 400 dólares la UNSA Troy se pagaba a 13 años. A 2.000 se pagaba en 4 años. ¿Cuánto era, cuánto era el periodo de, de, de Danilo Medina? 4 años. 4 años. Entonces si lo pagaba Danilo Medina no iba a recibir ni un chele. Ni un oh, chele. Bien. Entonces lo que se habla de 97 a 3, que hay unos... Unos impuestos que son, que son normativos, que deben pagarse, que llegan a un 3%. Entonces eso fue lo que él tomó. Y que la, la barri se quedaba con 97%. Con aquel 97 se pagaba la deuda. La deuda que se debía de la inversión que se había hecho. La, la, la barri tampoco estaba recibiendo ningún tipo de beneficio. Porque ese contrato, ¿Y dice, haría... ese contrato, oiga, oiga dice 50-50 por todos los lados. ¿Y qué haría por todos lados. él con Loma Miranda si llegara? no sé no lo sé, sabe ¿Pero eso tiene que tenerlo definido un aspirante no, no sé qué haría qué haría, que haría un apirante tiene que tener eso no definido. sé qué haría lo que haría él lo que yo el parque nacional lo que yo lo que yo, lo, lo que yo defendí todo el tiempo porque porque yo no soy fanático de nada no, usted en absoluto de, decía que había que explotarlo más mirando no, yo no decía que había que explotarlo más mirando ...yo lo que decía era que había que hacer los estudios de rigor del lugar... ...que determinaran de que eso no se podía explotar... ...y no, y no asumir un asunto de manera fanática... ...que no tiene sentido... ...porque haya habido muchas imprecisiones... Un mensaje final, que, nada, que, que, nacen, ...que nacen 33 ríos, no nacen nada, es mentira... Un mensaje final. ...yo pasé por ahí... hacer un llamado a todo el pueblo... ...a que vea la, cal, la, la, la calaña de este gobierno... qué es lo que está haciendo con este pueblo... Siempre que llega el PRDM al gobierno, lo que hace es que nos azara la vida. Hay que votar en contra del PRM y a, a favor de la fuerza del pueblo de Leónel Fernández para que vuelva el progreso. Bueno, ha sido la presentación de un importante dirigente nacional y dirigente local, licenciado Juan Comprés, exdiputado diputado del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes, gracias.